que tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien en esta ocasión como ya vieron en el título del vídeo esta es la tercera parte del de los vídeos que hemos subido eh, bueno ya en un vídeo anterior a esto ya habíamos configurado esta antena el CP605 en modo punto de acceso bien este esta antena ya está conectada a lo que es, pues, a su POE, y a su vez ya está conectado a un router o un modem, del servicio de internet que vamos a utilizar. Y por este lado, tenemos lo que es la antena, que todavía no la hemos configurado, para captar la señal del punto de acceso. Ya tenemos conectado a la toma corriente, al POE, y asimismo, ya tenemos el cable que va conectado directamente a nuestra laptop para poder así hacer configurada. Vamos a recordar rápidamente los, los pasos a seguir para un buen enlace. Recordemos que nuestra antena, que nuestra antena ya ha sido configurada. Vamos a ponerlo así: el ejemplo. Ya está conectado a lo que es a nuestro POE y también a su vez a nuestro modem donde viene el internet bien ya tenemos conectado lo que es nuestra primera antena en modo punto de acceso en modo ap y recordemos que la dirección ip de esta antena pues es la terminación 200 200 perdón perfecto, la puerta de enlace de mi modem pues sería la 192.168.0.1 bien, esta es la puerta de enlace bien, rápidamente vamos de este lado vamos a dibujar nuestra segunda antena y nuestra antena una vez configurada bueno, aquí es nuestro PoE y actualmente va a ser conectada a una laptop. Es una laptop, un ejemplo, una laptop. Posterior a esto, una vez configurada, se va a conectar a lo que es un modem de pelín para que así eh, emita señal Wi-Fi. Perfecto. Decíamos que este entonces quedaría CPE-605 en modo cliente. Este es el cliente. Y su dirección IP, que va a ser la 192.168.0.201. Pues una vez configuradas nuestras antenas, pues prácticamente nuestra señal de Internet va a pasar transparentemente hacia la segunda antena y una vez hecho las pruebas de nuestro modem principal pues cualquier configuración yo desde esta antena puedo entrar a esta dirección ip puedo entrar a esta dirección ip y entre otros dispositivos que estén conectados al modem yo puedo entrar con eh, este tipo de enlace eh, de la misma manera también de este lado yo puedo entrar y administrar la segunda antena puedo entrar a las diferentes antenas que yo coloque y que estén en modo cliente para hacer configuraciones modificaciones entre otras cosas eh, ver si los clientes están conectados ver si los clientes eh, si la señal ha caído y bueno infinidad de cosas vale vamos a proceder entonces a irnos a configurar nuestra Antena eh, en modo cliente para ya poder conectarnos a nuestra antena de punto de acceso. Bien, perfecto mis amigos. Ya estamos aquí en nuestra computadora. Vamos a abrir un, un explorador de Google. Vamos a teclear la dirección IP de nuestra antena que por default es la 192.168.0.254. Vamos a a ingresar a ella, vamos a ver eh, creo que nos falta eh, poner la dirección IP aquí en centro de redes y recursos compartidos, vamos a ella propiedades vamos a irnos a protocolo de internet versión 4 y vamos a usar la siguiente dirección para poder entrar la 192.168.0.100 siempre al ejemplo y bueno también vamos a teclear la dirección IP de la antena que por default es la terminación 254 y bueno, le damos cerrar y ya prácticamente ya nos está reconociendo ahora sí, vamos a irnos a la dirección IP de la antena, que es la terminación 254 vamos a darle enter y vamos a irnos a configuración avanzada Acceder al sitio no seguro. Y, bien, vamos a poner aquí las credenciales, que por defecto o por default son admin, admin. Vamos a seleccionar el país México, donde estamos configurando. Ok, y ponemos el idioma español y aceptamos los términos de condiciones y uso. Vamos en loguearnos. Y nuevamente vamos a poner un usuario y contraseña para poder entrar a nuestra antena. Bien, le damos finalizar. Perfecto, ya estamos aquí en la configuración. Eh, prácticamente pues esta antena no está configurada, está eh, pues, por defecto de fábrica. Y bueno, vamos a irnos rápidamente a la configuración rápida, y vamos a configurarla en modo cliente, bien, vamos a seleccionar modo cliente, y le damos en siguiente, perfecto, aquí vamos a poner la dirección IP que explicamos al principio, la 192.168.0.201, es con la dirección IP que va a quedar nuestra antena en modo cliente vamos a dar en siguiente y en esta parte es la parte más importante ¿no? donde vamos a seleccionar y hacer un escaneo para poder encontrar la red que a donde nos vayamos a conectar. Eh, vamos a, dar a seleccionar esta parte donde dice inspección y vamos a esperar que nuestra antena haga lo propio para poder así localizar nuestra señal. Y como pueden observar, en la parte de arriba ya tenemos eh, pues la señal de la antena eh, en modo punto de acceso. Y le pusimos el nombre de la red, antena principal. Eh, no está activado el MyStream, así como podemos observar. Eh, la intensidad de señal, la, rece la recepción de señal nos, nos está marcando 62 eh, DBI. Está muy cerca, está muy buena la señal. Eh, el canal y la frecuencia que está utilizando la antena eh, principal o la antena punto de acceso pues es la 5220 canal 44 el tipo de seguridad y bueno bien seleccionamos ahora sí que el nombre de la red y nos vamos a irnos en la parte de aquí donde dice eh, fijar al punto podemos hacerlo o también lo podemos hacer aquí en conectar bien vamos a seleccionar esta esta parte que dice fijar al punto y vamos a observar que nuestra dirección MAC de la antena eh, principal eh, nos está marcando ya aquí en, en pantalla. Bien, eh, entonces una vez ya seleccionado la red, fijado al punto, eh, vamos a ingresar nuestra contraseña arroba admin 12345 y bueno, entonces vamos a darle en siguiente Bien, le vamos a dar en, en finalizar y ya con esto estamos finalizando eh, el enlace y nos vuelve a pedir que iniciemos sesión. Vamos a entrar en configuración avanzada, acceder al sitio no seguro y vamos a poner el usuario y contraseña. Y perfecto, ya estamos Nuevamente en la configuración de nuestra antena en modo cliente. Bien, vamos a visualizar rápidamente los datos que tenemos en pantalla. Eh, por aquí nos dice los mismos datos, ¿no? De el Maestring apagado, país méxico frecuencia, la 5220, ancho de canal el 2040, la que estamos utilizando, en modo mixto. Eh, la tasa máxima de transferencias, la capacidad de esta antena es de 150 megabytes. Y bueno, la antena la dejamos ¿no? como solo alimentación de 6 dBi. ¿vale? La fuerza de transmisión, 23. Bueno, ese es por defecto, por default, la, la tenemos así. Eh, ya posteriormente pues vamos a regular, ¿no? si es que lo tenemos muy cerca. Bien. Aquí eh, son los datos importantes que les quería mostrar hace en el video anterior eh, el CCQ la transmisión CSQ, debe de estar al 100% y la señal de recepción pues debe estar más o menos en 65% para abajo ¿no? para que tengamos una buena señal de recepción ¿vale? y la intensidad de ruido pues eh, prácticamente si no tenemos mucho ruido de interferencias de otras antenas que estén eh, trabajando en la misma frecuencia, pues esta va a permanecer más o menos a, esta, a este número, 85, 90 más o menos. Si tiene eh, un número elevado al 95 para arriba, 100, 101, pues ya tenemos, quiere decir que tenemos mucho ruido en la zona. ¿Vale? Aquí en la parte de abajo donde dice modo cliente, estamos observando la eh, pues la configuración y la señal que estamos recibiendo de la antena principal. Dice aquí, tasa de transferencia o TX es de 150. Tasa de RX está marcando a 0.6 megabytes. Bien, esto está marcando así porque todavía no ponemos la opción en modo automático. El modo automático tenemos que hacerlo en la configuración de centro de redes y recursos compartidos. En esta parte y vamos a irnos a propiedades fíjense bien, vamos a irnos a propiedades y vamos a seleccionar el protocolo de internet versión 4, propiedades y vamos a ponerle en modo automático cabe aclarar que esto se tiene que hacer una vez ya enlazado la antena en modo punto de acceso y en modo cliente una vez que ya tengas los datos, la señal vamos a irnos a ponerlo donde dice obtener una dirección IP automáticamente, vamos a ponerlo en modo automático, esta parte también y le vamos a dar en aceptar, cerramos y como observamos ya está reconociendo la red principal de nuestro propio modem que tenemos configurado en, eh, en el lugar donde está saliendo el internet bien una vez eh, observado esto quiere decir que ya tenemos eh, eh, señal de internet bien vamos a minimizar esto y vamos a refrescar esta parte vamos a volver a entrar si es que nos piden los datos y bueno vamos a dar en continuar bien y observamos nuevamente, aquí en la parte de abajo, que ahora sí los números ya están eh, cambiando. En este caso, vamos a observar aquí donde dice recepción, va a cambiar a unos números diferentes. Vamos a observar en la parte de abajo, ahorita. ahí está. Ya tenemos una recepción de una tasa de 135 megabytes por segundo. Entonces una vez que ya nos esté dando estos datos, quiere decir que ya tenemos una buena señal. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un text y vamos a fijarnos que la capacidad o la intensidad de los megas que tenemos o, o que estamos eh, obteniendo, pues es, en este caso, pues estamos en laboratorio, quiere decir que pues no tenemos un enlace como tal a una cierta distancia, vaya. Entonces, pero ya eh, prácticamente las configuraciones, pues ya está haciendo, eh, pues, efecto, ¿no? De que ya tenemos el internet, ya tenemos el, el, el enlace, la señal. Vamos a entrar a una página, vamos a reproducir, para ver si realmente tenemos internet. Ahí está, podemos entrar a los videos. Hey, Daddy entrar a otros videos y bueno prácticamente si sí, realmente está surgiendo efecto la eh, configuración de, la configuración que hicimos ¿no? vamos a hacer una prueba, otro text en otra página vamos a emplear aquí wifi man vamos a observar también en los diferentes servidores eh, muchos de los casos en eh, cada servidor varía eh, los text que haga nuestra computadora en este caso estamos teniendo una descarga de 85 de bajada y de subida tenemos 30 31 32 33 24. Perfecto. Bien, pues prácticamente, amigos, pues esto sería eh, todo. Eh, si nosotros revisamos en las configuraciones, pues sí, prácticamente está todo eh, ya configurado, listo. Y bueno, miren, aquí ya nos aparece una tasa de 150 megabytes. Y bueno, esto puede variar. Esta es la recepción de la señal ahora sí que hacia nuestra propia antena. Esto va a estar intermitente de esta manera. Cuando los cambios permanezcan en otro número, quiere decir que tenemos un mal enlace. Esta parte de los números de aquí también no deben de variar mucho. Deben de estar así prácticamente eh, estables y no estar como que... Eh, las variaciones de esta parte, o esta parte, o, o aquí el CCQ está bajando y subiendo, pues prácticamente ahí tendríamos que ver cuál es el problema, tal vez el enlace, tal vez la alineación, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Bien, en esta parte nada más vamos a revisar, vamos a hacer una revisión nada más, para constatar que todo está bien. Bien, en la pestaña de redes, pues prácticamente aquí nos aparece la dirección IP de nuestra antena que... Ya está manejando la 201, la máscara de subred. La puerta de enlace la vamos a dejar así, vamos a dejarlo así, no vamos a modificar nada por momento. Esto puede trabajar de esta manera. Y bueno, eh, la pestaña de inalámbrico pues aparece las opciones de poder este, bajar o subir la potencia de nuestra antena. Bien. Eh, ¿Qué más? Eh... Pues ya prácticamente esto sería todo respecto al enlace. Eh, tenemos herramientas aquí donde nos puede mostrar ahora sí que la alineación de nuestra antena. En este caso, pues aquí tenemos una señal de 26 porque estamos sumamente cerca. Podemos activarla, el sonidito este que nos indica la, la intensidad de señal, ¿no? prácticamente cuando el sonido está así de pausado más lento quiere decir que tenemos una buena recepción de señal si la señal perdón si el sonido sube o un poquito más fuerte o más rápido quiere decir que tenemos una mala señal bien eh, pues esto sería todo mis queridos amigos ahora sí que pues sin más que decir yo eh, estaré eh, al pendiente de los comentarios que ustedes hagan en nuestro canal para cualquier duda o aclaración con respecto a los enlaces y bien mis queridos amigos pues prácticamente esto eh, fue todo espero que les haya gustado este video tutorial de cómo configurar antenas para hacer un enlace punto a punto con las marcas, con las antenas de la marca tp modelo 605. Y bueno, pues prácticamente eh, estamos a la orden. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.